que ya lo tenga todo te sigo esperando aunque sigo en el todo. quien fuera ave para tener la dicha de verte en todas partes que por las mañanas entre tu ventana cantarte melodías mientras sigues en tu cama que con la sonrisa puedas despertar Y que el sol brille ya te vas a levantar Ser el café que beses muy temprano Ser la aguada en tu noche de verano Ser el espejo al que le sonríes, baby Lo que te cuida, desde los pies Espero que esta noche me hayas dormido bien Pero si no, si me dejas contigo, te desvelaré que sea una cagüemate yeah. Que oh. estemos lejos, dale las mismas madrugadas No, te miento ayer Me asusté Tenía el cien El Pero me alegra que me hayas despertado Sonreía aunque estaba atentado Quisiera ser esa ave que vuela a tu lado Prender tu cigarrillo e irnos a otro lado a mi lado aunque ya lo tengas todo, te sigo esperando, aunque sigo en el dolor. Yo quisiera ser la pastilla que te quite el mal, ser el hombro donde tú puedas llorar. Que Dios me dé tu dolor y sufrimiento y que tú puedas sanar alma, mente y cuerpo. Quisiera que no tengas frío cuando esté el sol Y ser el pañuelo con quien desahogues tu dolor Hacerte olvidar y bien hacerte sentir Y que tengas la certeza de que no te voy a mentir Cuanto en tus heridas, el beso en la mejilla Y estar despierto cuando tengas pesadillas la silla, velar por tus sueños y para tu ser Cuando se haga de noche Será como la luna Estar a tu lado mientras pasa la tormenta eh, dame contigo cuando te lleve la tristeza Te quiero a mi dedo Te quiero a, a mi lado Aunque ya lo tengas todo Te sigo esperando Aunque sigo en el no te hago falta, pero es que tú me encantas Y es que mi corazón a tus ojos hoy les habla Yo te necesito, aunque no te des cuenta Yo no tengo nada que ofrecerte Vacías hasta yo mis cuentas ser ¿A quién puedes insultar? Con amor, yo quiero ser ese animal Ser quien te abra las puertas, hacerte reír Con amor Y llegar a hacerte feliz Feliz, feliz. Oh, oh. Me necesito a tu lado